buenas noches, amigos de Semanario Gaudium, Radio Cristo Rey. Aquí el equipo de Codipac se siente muy orgulloso el día de hoy de platicar con nuestro amigo, con el padre Fidel Hernández Lara, en este marco maravilloso del Museo de Arte Sacro. Padre, muy buenas noches. Muy buenas noches, mucho gusto. Bienvenidos. Pues el día de hoy tenemos un evento que nos llena de mucha emoción porque se reinaugura la biblioteca del museo. ¿Podría platicarnos un poco, padre, de este espacio nuevo que tenemos? La biblioteca pertenece al Museo de Arte Sacro, que a su vez pertenece a la diócesis de León, en las instalaciones anexas a la catedral. Estos libros, que hoy la, la biblioteca se inaugura, formaron parte de distintas colecciones, entre ellas de sacerdotes de la misma catedral, y se fueron juntando al grado que tenemos cerca de 18 mil volúmenes. Hubo un tiempo en que pues, las circunstancias no permitían darles toda la atención y el cuidado que se merecían. Hace un tiempo empezamos a hacer todo un proceso de clasificación, o sea, de atención a los libros y se contrataron personas profesionales para que nos dijeran cómo hacerlo y ellos vinieron, estuvieron aquí una temporada haciendo todo lo que llamaría yo un proceso de limpieza, desinfección algunos de los libros les ayudaron a darles mantenimiento para que se sostuvieran porque ya estaban desencuadernados y... Toda esta, esta colección es un tesoro. Los libros están en su mayoría en latín, hay algunos en inglés, hay una buena cantidad en francés, en español también hay. Y tenemos, por ejemplo, un libro como es este, que es una maravilla. Son, es un, un, un catecismo que está en tres lenguas, por columna, en latín, en español antiguo y en náhuatl. Entonces es de la época de la prácticamente de la conquista, posterior a la conquista, que se hicieron estos catecismos y tengo entendido que hay tres ejemplares en el mundo y uno tenemos el gusto de tenerlo aquí, que es un tesoro. La finalidad de esto, pues es que tomemos conciencia de la riqueza que supone el pensamiento humano. Seamos de cualquier credo, de cualquier condición, el pensar ayuda, abre horizontes y nos permite percibir lo que es el ser humano, lo que es el mundo, lo que es la historia y la trascendencia del ser humano. Por eso, el cuidar esta, esta biblioteca pues es un gran logro. Sin duda que el lugar donde está instalada la biblioteca no es lo ideal, en el sentido de que nos gustaría un espacio más amplio. Pero dadas las circunstancias de las instalaciones, creo que hay una muy buena, un muy buen rescate de todos estos libros. Aún hay todo un proceso por recorrer para poder eh, tener una mejor... Una mejor, un mejor cuidado, una mejor promoción. Sin duda que el tener los libros en este momento, pues no es para tenerlos al alcance de todas las personas, porque eso deteriora los libros, sobre todo los más antiguos, y estamos buscando la manera de dar el siguiente paso de una digitalización. Ya los especialistas nos dirán cómo conviene hacerlo, y también los especialistas de los recursos nos dirán cómo hacerlo, verdad? pero ahí estamos con una, con una grande ilusión haciendo esto, que juntamente con todo el Museo de Arte Sacro, pues es una, un patrimonio de la ciudadanía y una propiedad de la iglesia que hay que cuidar. Así es. Me llamaba mucho la atención alguna vez que tuve la oportunidad de consultar estos volúmenes, como además de la parte institucional, de, de estos libros, con estos autores, que la imprenta y los artistas hicieron su trabajo para obtener estos volúmenes. Al margen, muchos de ellos, que fueron libros de texto también en seminarios, en órdenes religiosas, tienen anotaciones de mano de quienes lo usaron. Y entre ellas hay anotaciones muy interesantes, por ejemplo, del primer obispo de León, el señor Jesús María Díaz de Soñano y Dávalos, cuando era estudiante del seminario, y anotaciones que otro compañero suyo, que después fue obispo también, Clemente Jesús Murguía, eh, le hizo dedicándole volúmenes a él. Todo esto eh, pues también nos habla del, del factor humano que hubo detrás de la historia, que hay detrás de todos estos volúmenes, la historia de nuestra iglesia. Sí, sin duda que es muy interesante, además del de libro en sí, el contenido, la tipografía, etcétera Encuentra uno algunos separadores que pusieron ahí, algunos que son alguna estampa hecha a mano, conmemorativa, por ejemplo, del aniversario de la ordenación de algún sacerdote. Hay boletos de rifas para la construcción de determinado templo. O sea, es toda un, una riqueza que hay detrás que nos muestra cómo ha sido el proceso de la historia. Y es muy, muy hermoso poder participar en esto. Finalmente, padre, hay un gran interés de los especialistas, historiadores y, y otros fans eh, del museo de consultar la biblioteca. Ya nos mencionaba usted que de momento no es posible abrir al público general, pero pues ya está visible. Imagino que eh, más de alguno de esos fanáticos estarán dispuestos a apoyar los trabajos porque hay mucho trabajo todavía por hacer. Sin duda que le, lo que ya existe es un tesoro. Y nos lleva a todo un proceso del pensamiento filosófico, teológico, sobre todo en las ciencias, las ciencias sagradas, llamémosle así. Pero yo creo que es el primer paso también de la biblioteca para que en su momento se vaya enriqueciendo con nuevos volúmenes, nuevas, nuevas ediciones. Aquí tenemos aproximadamente el libro más reciente, es de 1950. Entonces, de 1950 hacia adelante, pues no hemos tenido ya un enriquecimiento del acervo. Mi idea es que ojalá pudiéramos enriquecer el acervo y León tuviera una gran biblioteca de ciencias sagradas. Sin duda que el pensamiento humano es tan amplio, pero hablando de ciencias sagradas, creo que es el lugar. Ojalá que a partir de ahora, que se dé el primer paso, podamos enriquecerlo y que esté al servicio de toda la, la ciudadanía, y que sea de veras un orgullo el poder tener orgullo en el sentido de alegría, de ver lo que ha sido el proceso del pensamiento y de la cultura en nuestros ámbitos. Pues muchas gracias por su hospitalidad, amigos de Radio Cristo Rey, Semanario Gaudín y Codipac.